Mi distrito es un distrito que dentro del rol productivo de la quinta región es clave. Desde ahí que, por ejemplo, el objetivo de avanzar en un modelo sustentable creemos que está muy al debe. El cambio climático es un eh, problema fundamental en la medida en que eh, el horizonte territorial de nuestro distrito es límite a la desertificación. Por tanto, las políticas que tienen que ver con eh, administración de recursos hídricos, con... Eh, Regulación de los contaminantes de las industrias, por ejemplo, lo que pasa en Quintero Puchuncadí, creemos que falta eh, avanzar en medidas preventivas. Lo que hoy día se está realizando son eh, políticas que tienen que ver con eh, la parcialización de los efectos colaterales de la agroindustria, de la minería y eh, de la industria, digamos, clásica, que tienen que ver con eh, normas de calidad, pero sobre la base de eh, ya contaminantes. Eh, y no desde la base de la prevención. Desde ahí que para avanzar hoy día y decir, señalar objetivamente que avanzamos en prevenir el cambio climático, según el, el, el Tratado de París y según todos los lo, lo elementos internacionales que hoy día nos recomiendan, por ejemplo el, el, el manual de desempeño de la OCDE, vamos a avanzar primero una ley de glaciares que proteja hoy día todos los recursos hídricos y los acuíferos que existen desde la zona cordillera hacia la costa. Un segundo elemento, una política de ordenamiento territorial que sea compatible con los estudios que hoy día haga el Estado respecto de las condiciones y las líneas bases de sustentabilidad. Un tercer elemento que tiene que ver con normas de calidad medioambiental, particularmente de suelo y de agua. Hoy día solamente Chile tiene normas de calidad de aire y desde ahí que también la Comisión Investigadora de Quintero Muchuncaví está proponiendo normas de calidad a la altura de los estándares de la OMS, como lo señala también el Colegio Médico y en última instancia una participación eh, pública y ciudadana a la altura también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es fortalecer, cierto, la institucionalidad democrática y desde ahí que firmar el Tratado de Escazú creemos que va en eh, una orientación contraria a la firma de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por tanto, no hay mucho, pero la idea es avanzar hacia ella. De la Comisión de Medio Ambiente hemos intentado avanzar en eh, que la norma OMS sea una demanda transversal de aire, suelo y agua. En un segundo punto respecto de la ley de glaciares, identificando a glaciar no de forma restrictiva, sino de forma amplia, eh, considerándolo dentro de su ecosistema. Creemos que hoy día el problema del agua y del recurso hídrico en Chile es clave. Eh, si en 30 años no solucionamos el problema, se acaba la eh, agroindustria en la zona eh, centro. Y eso es particularmente eh, muy grave en términos de eh, la pobreza multidimensional que se va a producir, porque tampoco hay políticas descentralizadoras que permitan construir desarrollo local alternativo a la agroindustria. Hoy día se depende del territorio de eh, digamos, este tipo de, de actividades que son monopólicas, al igual que la minería. Eh, por otro lado, también hemos generado políticas en relación a la participación ciudadana, que entendemos que cuando entra un proyecto de inversión, particularmente al sistema de evaluación de impacto ambiental, se genera una conflictividad. Y en Chile es uno de los países con mayor conflicto socioambiental en Latinoamérica y reducir eso pasa por una institucionalidad robusta que destine recursos y que fiscalice. Y ahí que la propuesta, por ejemplo, en la ley de presupuesto, tiene que ver con aumentar fiscalizadores de la superintendencia Medio Ambiente que permita a la empresa cierto, colocarle restricciones cuando vulnera la norma medioambiental. Hoy día, lamentablemente, la institucionalidad medioambiental no da el ancho. Y por eso tenemos la cantidad de conflictos socioambientales que tiene Chile. Si no, no sucedería lo de Quintero Buchuncar, donde se violan derechos humanos y se mantiene la utilidad de las empresas porque se permite seguir funcionando.